sean bienvenidos a esta jornada de la categoría juvenil. vamos a ver enfrentados al equipo de Bulldogs en contra del equipo de Coyotes de DCU. Estamos viendo la ceremonia de capitanes donde nos indicaron que Bulldogs va a ser la primera patada de kickoff. De representantes teníamos al número 16, Pato Monzón al número 10, Oscar Santana al número 52. Enrique López Y por último al número 58 Emiliano García Representantes del equipo de Bulldogs Espero que estén preparados para ver este partido Muchísimas gracias por estar Sintonizando Blitz Uriel Fernández para hacer la patada Y comenzar este partido listos derecha, listos izquierda sale la patada se inclina hacia la banda derecha hace down en la yarda número 18 la primera ofensiva corre a cargo del equipo de coyotes tenemos primera oportunidad desde la 18, 10 yardas por avanzar trips del lado derecho Sopla la jugada se la dejaba al corredor. Va a ser capturado atrás. Enrique López en el derribo anterior. Ahora sacan gemelos del lado izquierdo para la ofensiva de Coyotes. Nuevamente vía terrestre. Va a ser capturado del lado derecho. Ahora es el número 99 el que se lleva la captura para la defensiva. Tuvimos a Saúl Sánchez en la captura anterior. Tercera oportunidad, largo por avanzar. Trips del lado izquierdo. Escopeta el coreback. Se vendrá su corredor por el centro. Se logra abrir paso. Y va a conseguir la primera oportunidad. Primero y 10 para Coyotes. Trips del lado izquierdo. Ya da número 30. Otra vez vía terrestre. Hay un fútbol. El balón va a ser recuperado. Y será primera oportunidad para el equipo de Bulldogs. Primera oportunidad para Bulldogs. Tiene una excelente posición de campo para comenzar la ofensiva. Uriel Fernández en los controles. Le está llegando la presión. Alcanza a soltar el pase y es interceptado. El número 8 en la tacleada. Gemelos del lado derecho. El coreback número 17 en la escopeta. Se le entrega a su corredor. Nuevamente deriva hacia la derecha. Se le sale el casco. En el derribo tenemos al número 9. Adriel Flores. En el derribo en la jugada anterior, segunda oportunidad desde la 25, gemelos del lado izquierdo, va por el centro, se cierra la línea defensiva. Primera oportunidad para Coyotes, yarda número 28 de su terreno de juego. La jugada. Va hacia el centro. Había un hueco. Decide irse por el otro lado. Y qué duro golpe. Recibe. Me parece ver a Oscar Santana. Castigo en contra de Coyote. Se va a repetir primera oportunidad. Tenemos 20 yardas por delante para la ofensiva. Optan por gemelos del lado izquierdo. Van a buscar un pase. Suelta el envío. Incompleto, no vuela pañuelo, es el número 8, el que está en la cobertura. Segunda oportunidad, mismas 20 yardas por avanzar. El reloj se, le, se detiene, trips del lado derecho. Hay un disparo, Oscar en persecución, Alcanzan a soltar el envío nuevamente en la cobertura estaba pablo pero volaron pañuelos interferencia en contra de bulldogs primero y diez automático gemelos del lado derecho Busca el pase, van con el rápido adentro Es completo en el derribo el número 23 Siete yardas de ganancia para Coyotes Segunda oportunidad, únicamente tres yardas por avanzar Carrera por el centro, tiene un hueco, lo está aprovechando lo alcanzan a nada de escaparse Coyote se va a quedar justo en la yarda número 20 trips del lado derecho movimiento busca el pase nuevamente y lo encuentra es completo tenemos los primeros puntos del partido 6 a 0, el marcador se inclina la balanza para el equipo de Coyotes. Coyotes va a buscar un punto. Y la patada es mala. Diferencia de seis puntos en este primer cuarto del encuentro. Patada de kickoff. Coyotes para entregarle el balón al equipo de Bulldogs. Falta un jugador. El equipo visitante. Tenemos el regreso, es el número 2. Termina siendo derribado en la yarda número 34. Jeremy Valdés. Trips del lado izquierdo. Veremos de regreso a la ofensiva. Recordemos que únicamente tuvieron una jugada. Nuevamente van con un pase incompleto. La pantalla fue demasiado alta. Segunda oportunidad Trips del lado izquierdo Movimiento de Oscar Va al escape Le está llegando la presión Rápidamente La defensiva de Coyotes Va a derribar a Oscar Tercera oportunidad Y largo por avanzar Trips del lado izquierdo Vienen los controles otra vez hecha para atrás, le llega la presión Alcanza a soltar el envío Y es incompleto Para la ofensiva de Bulldogs va a ser tres y fuera Meten a los equipos especiales Dos goners en ambos lados Hace la patada, vamos a ver el regreso Dejan botar la bola Se va a quedar en la 21 Primera oportunidad para Coyotes Únicamente en este primer cuarto Bulldogs ha tenido cuatro jugadas a la ofensiva Va a buscar el pase y e una pantalla Incompleta Melos del lado izquierdo Van por el centro, le cerran el hueco Va no, a haber avance Diez yardas por avanzar Temelos a la izquierda Capturado atrás el corredor Número 44 en la captura Irán Rueda hace que quede una cuarta oportunidad y largo por avanzar, obligando a Coyotes a hacer la patada. Se bota la pelota. Es el número 12 el que va a hacer el regreso. Va a cruzar el medio campo, tenemos primera oportunidad. Primera oportunidad desde la yarda número 49 Territorio del equipo de Coyotes Después del regreso de Jeremy Faltaba un jugador, termina haciendo trips del lado izquierdo Jugada opción fichada con Oscar Va hacia la banda, tiene buen espacio Se lo cerraron inmediatamente Segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar. lado izquierdo. Va por el centro. Veremos si con el máximo avance le dan la primera oportunidad. Se va a quedar a una yarda. Va hasta el fondo Incompleto Cuarta oportunidad Bulldogs se va a arriesgar Por esa yarda Muy posiblemente una cruda que sneak. Efectivamente le están cerrando el hueco Unidad para Bulldogs y esa fue la última jugada del primer cuarto del encuentro nos vamos al segundo cuarto segundo cuarto del encuentro primera oportunidad el marcador 6 a 0 favor Coyotes primero de ambos lados busca el pase incompleto demasiado largo Información dobles, Uriel retrocede, busca el pase incompleto, a punto de ser interceptado. Y intentaba conectar con Sebastián Hernández. Una pequeña llamada de atención hacia la banca de Bulldogs. Información dobles, 10 yardas por avanzar, en tercera oportunidad, nuevamente vía aérea, van largo y es completo es el número 16 el que se va a llevar el primer touchdown para el equipo visitante con esa recepción Patricio Monzón logra empatar el partido veremos veremos si el equipo de Bulldogs logra darle la vuelta al partido pero Primero un pequeño descanso Vamos a un tiempo fuera Solicitado por la escuadra roja Regresamos del tiempo fuera Solicitado por Bulldogs Uriel para hacer la patada El place kick Falla el gol de campo el partido se empata a seis puntos Bulldogs con la patada de kickoff se inclina hacia la derecha el regreso va por la banda del equipo de Coyotes es el número 6 oh, el número 5, el que obtiene la captura está de regreso la ofensiva naranja Temelos del lado derecho Van a optar por vía terrestre Hay un fumble No, los oficiales dicen que ya había acabado la jugada Segunda oportunidad para la ofensiva De Coyotes Nueve yardas por avanzar Misma formación, gemelos del lado derecho. Ahora la buscan el pase. Es completo, se lleva un duro golpe del número 20, pero consigue la primera oportunidad, dejando a la ofensiva en la yarda número 40. Daniel Guzmán en la jugada anterior, número 20. Gemelos del lado derecho, jugada de opción. Un acarreo, logra romper unas cuantas tacleadas y a pura fuerza de voluntad llega al primero y diez cruzando el medio campo. Tenemos un jugador lesionado, esperemos que se encuentre bien. Daniel Guzmán ya se encuentra bien, tendrá que descansar una jugada antes de regresar al partido. En lado derecho. Tiene la optativa, decide hacer la personal por el centro. Consigue la primera oportunidad. Le intentan arrebatar el balón. Con el máximo avance va a llegar hasta la yarda número 35, terreno de juego de Bulldogs. Primero y 10 La 35, vía terrestre nuevamente. Y tendremos la captura Hubo un castigo Me parece que es en contra del equipo de Coyotes Se va, se va a repetir primera oportunidad Después del de castigo en contra de Coyotes Primero el del lado derecho Va a buscar el pase, retrocede es interceptado Jeremy el número 2 Fue el que hace la intercepción Pero tenemos ropa sucia En el terreno de juego Veremos de qué se trata Después del foul personal en contra de Bulldogs tendremos primera oportunidad desde la yarda número 24 formación dobles en el escape decide la personal una yarda en el avance segunda oportunidad rola hacia la derecha del hueco decide explotarlo. Se sale del terreno de juego después de conseguir el primer down. Yarda número 35, primera oportunidad. Se la entrega al corredor, pero rápidamente va a ser capturado. Trips del lado izquierdo. Movimiento con Pablo. Estuvo a punto de ser interceptado el pase. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Necesitan una jugada grande. Trips del lado izquierdo. La formación un poco más cerrada. Está llegando la presión. Y termina siendo capturado atrás. Bulldog se ve obligado a sacar a la ofensiva mete la patada de despeje 16 yardas por avanzar en cuarta oportunidad Prefieren entregar la pelota al fútbol alcanza a recoger el balón se va a quedar en la 44 coyotes en la ofensiva los escopeta, opta una carrera por el centro, dio el hueco, va a ser frenado en seco, pero consigue 6 yardas, juega en serie, consigue la primera oportunidad, número 26, de la ofensiva van por el centro llegan hacia la izquierda un corte consigue nuevamente primera oportunidad tiempo fuera solicitado por el equipo de Bulldogs les dan cortarles el ritmo a la ofensiva primera oportunidad Regresamos del tiempo fuera, solicitado por Bulldogs. menos del lado derecho. Buscan el pase. Suelta el envío. Y es completo. Sigue avanzando. Va a quedar dentro de la yarda número 10. El oficial acaba de marcar los últimos dos minutos de tiempo efectivo primeros del lado derecho primera y gol desde la 9 los Carrero por el centro recorre 5 yardas jugador lesionado segunda oportunidad desde la yarda número 5 Rápido adentro Incompleto Se incorpora nuevamente la ofensiva Tenemos el lado derecho Receptor abierto en la izquierda Busca el pase, le llega la presión Y tendremos un sac Tiempo fuera, solicitado por Coyotes Tienen que pensarse mejor la jugada Su última jugada Ambas escuadras regresan al campo. Se la va a jugar el equipo de Coyotes. Buscan el pase. Van con el flat. Incompleto. Tuvieron que irse por tres puntos. Vuelve un pañuelo. actitud antideportiva en contra de Bulldogs primera oportunidad última serie ofensiva el castigo aplicó media distancia van por el centro 52 segundos de tiempo efectivo Temelos en la derecha 10 el pase. Bastante largo. Tercera oportunidad. Tendemos el otro lado derecho. Largo por avanzar. Consigue la primera oportunidad. Sale del terreno de juego. Primero y diez. Yarda número 20 Apenas saliendo de zona roja Le llega la presión Va a ser derribado atrás La segunda oportunidad saldrá desde la yarda número 15 Largo por avanzar, gemelos del lado izquierdo En la caja, escopeta para el coreback Nuevamente busca el pase, va profundo Incompleto Era, Buscaban al número 3 Sebastián Hernández Trips del lado derecho Un acarreo por el centro Cuarta oportunidad, dos segundos en el reloj. Temelos del lado izquierdo. Una última corba que sneak. Deciden gastarse tiempo y así finaliza la primera mitad del encuentro. El marcador es de 6 a 6. En un momento regresamos, nos vamos al descanso. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso del descanso. Empezaremos con la patada de kickoff del equipo de Coyotes. Para hacer la devolución tenemos a Patricio Monzón y a Jeremy Valdés. Número 16 y número 2 del equipo de Bulldogs. El marcador en este tercer cuarto del encuentro: 6 a 6. Lizos derecha, lizos izquierda. Sale la patada, es profunda, va para Jeremy. Decide irse para el centro Termina siendo derribado cerca de la yarda Número 33 Así comenzaremos Esta segunda mitad del encuentro Cuarta jornada, de la categoría juvenil Primera oportunidad Desde la 34 Formación dobles, escopeta, Uriel En los controles Ya terrestre Se la lleva personal, encuentra el hueco Primera oportunidad, deriva hacia la banda Qué gran acarreo Decide salirse del terreno de juego. Excelente jugada por parte del coreback de Bulldogs. Primera oportunidad. Guarda 44. Y va a ser incompleto. Le llegó la presión. También los de ambos lados para la ofensiva, rola hacia el lado derecho, suelta el envío, es completo. Se va a quedar a cinco yardas de conseguir la primera oportunidad. Tercera oportunidad desde la 36, territorio del equipo de Coyotes. Formación doble escopeta. Intenta hacerla personal Con el máximo avance vamos a tener Dos yardas de avance Formación doble, escopeta Cuarta oportunidad Jugada gratis te el envío Es incompleto Al parecer no hubo castigos será la primera ofensiva del tercer cuarto del encuentro para el equipo de Coyotes salen desde la 35 en una formación dobles van con el stop, es completo no vuelan pañuelos a pesar de los reclamos misma formación seis yardas por avanzar segunda oportunidad Optan vía terrestre Termina siendo capturado Trips del lado derecho Un receptor abierto en la izquierda Pero va escopeta Rola hacia la derecha Suelta el envío Es completo Primera oportunidad para el equipo de Coyotes Los trips se encuentran en el lado izquierdo. Yarda número 30, territorio de Bulldogs. Y tenemos el derribo, Oscar Santana, en la tacleada. Yarda número 32, segunda y 12. La defensiva recibe las señales. Trips y escopeta. Se la entrega a su corredor. El número 52. En la captura, apoyado por el 44. Tercera oportunidad, mismas 12 yardas por avanzar. Ponemos en la derecha. Va a ser rápido. Es completo. Se va a quedar en la 25. Todavía le sobran otras 5 yardas por avanzar. Jugada importantísima. Y tendremos tiempo fuera, solicitado por la escuadra de Bulldogs. En un momento regresamos. Regresamos del tiempo fuera, solicitado por el equipo de Bulldogs. Con menos del lado derecho. El centro es alto. Y termina siendo derribado atrás. Excelente trabajo de la defensiva. Está de vuelta la ofensiva de Bulldogs. Primero, del lado izquierdo. Salen desde la 36. Pichada hacia la banda. Oscar Santana en el acarreo. Balance de 4 yardas para la ofensiva. Segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. Yarda 41. Otra vez una optativa hacia el lado izquierdo. De apenas una yarda. 3 y 5 por avanzar. Hola hacia la derecha. Le llega la presión. Suelta el envío. Es completo. Aún no es derribado. El número 20 en la recepción. Daniel Guzmán en la recepción ahora va Jeremy en el acarreo intentaban una optativa del lado izquierdo terminan teniendo yardas negativas de una yarda segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar a nada de cruzar la zona roja Uriel buscando el pase, lo encuentra, es completo hay un fútbol lo alcanzan a recuperar al parecer. Yarda número 14. Únicamente dos yardas por avanzar. Y conseguir el primer gol. menos del lado izquierdo. Rola hacia la banda del equipo de Bulldogs. Está llegando toda la presión. Y termina siendo capturado. Vuelan los pañuelos. Veamos con el oficial de qué se trata. Castigo en contra de Coyotes, primera oportunidad para Bulldogs. Primera y gol para la ofensiva de Bulldogs. Trips del lado derecho. Están en la yarda número 7. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Suta el envío. Es completo. Anotación. El marcador. Ahora es para el equipo de Bulldogs. 12 a 6. Vuela un pañuelo. Pato Monzón en la recepción. Touchdown. Un tiempo muerto. Castigo en contra de Coyotes. Y finalizó el tercer cuarto del encuentro, al parecer. Van a buscar la conversión. Se la entregan a Oscar, tiene el hueco. Y es buena la conversión. El marcador 14 a 6. La balanza de la victoria. Inclinándose para el equipo visitante. La escuadra roja. Empezamos el cuarto cuarto con la patada de kickoff del equipo de Bulldogs. Uriel para hacer la entrega de la pelota. Es fumble llegamos regreso, va hacia el lado derecho un poco hacia el centro termina siendo capturado dentro de la yarda número 20 ya están sonando los, pi los pitazos, los subatazos fue castigo en contra de Bulldogs Terminan de acomodar las cadenas. Después del de pequeño regalo de Bulldogs para Coyotes, tendremos su primera oportunidad sale desde la yarda número 24. A Carrero del lado derecho, se estira para conseguir la captura, el número 33. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar después de la captura de Baruch Díaz. Con del lado izquierdo, movimiento del número 5. Y de la pelota va con el corredor. Con el máximo avance va a conseguir un par de yardas. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Engaño, suelta el envío. Completo, rápidamente capturado Es el número 0 y el número 23 Los pues que se encuentran en la captura Y en la captura en la jugada anterior Viene cuarta oportunidad Obligado a hacer la patada Dele un pañuelo Vamos con los oficiales a ver de qué se trata Castigo en contra del equipo de Coyotes Cinco yardas para atrás Yarda 49 Vemos de regreso a la ofensiva de Bulldogs Formación doble, escopeta Uriel en los controles Para las últimas señales De HC Van a buscar el pase, le está llegando la presión Y excelente derribo A pesar de que tenía bloqueo el número 6 consigue la captura. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Movimiento con Oscar. Uriel se la queda, va personal del lado izquierdo. Nuevamente, rápido le llega la presión. Termina siendo capturado. Otras dos yardas atrás. Tercera oportunidad, solo tienen que recorrer 18 yardas para conseguir la primera oportunidad rola hacia la derecha tiene el pase incompleto, a punto de ser interceptado buscaba a Sebastián el número 3 para conectar cuarta oportunidad, largos por avanzar la escuadra roja decide entregarles al balón a Coyotes Qué excelente patada no va a haber regreso el bote favorece al equipo visitante se va a quedar en la yarda número 10. Los oficiales dejan el balón en la yarda número 9. Drips del lado derecho para Coyotes. La cargó por el centro. Sigue moviendo las piernas. El córner le termina dando el golpe final. Segunda oportunidad. Gemelos del lado derecho. Nuevamente, un acarreo. Llega al 97. A tapar el hueco. Clips. una llamada de atención regresamos con la ofensiva de Coyotes después de una llamada de atención para la banca de Bulldogs busca el pase estapado tapado incompleto cuarta oportunidad tres yardas para avanzar va a ser mejor que metan al despeje Cuarta oportunidad, patada de despeje. No va a ser muy larga. Va a salir por la yarda número 43. Tenerlo del lado izquierdo. Pase hitch. Se para atrás, le está llegando la presión. Alcanza a desplazarse Mete dos veces el brazo Ahora suelta el envío Es completo Tuvimos un castigo Veremos de qué se trata Se acomoda rápidamente la ofensiva. Trips del lado izquierdo. Un el pañuelo. Retrazo el de juego en contra de Bulldogs. 20 yardas por avanzar para la ofensiva. Y es primera oportunidad. Comelos en la izquierda. Vamos a buscar el pase. Le está llegando la presión. Escuadra rota. Sigue moviendo las piernas Hay un fútbol Uriel se encuentra lastimado Esperemos que no sea nada de gravedad Momento, continuamos Ya logra levantarse Tenemos un pañuelo Y es sin efecto Segunda oportunidad Y una yarda por avanzar Gemelos del lado derecho Tiene que salir Una jugada por reglamento Oscar Santana para cubrir el puesto Trae Jeremy Consigue la primera oportunidad. Están dentro de la yarda número 30. del lado izquierdo. Regresa Uriel en los controles. Engaño con Jeremy. Tiene espacio. Deriva hacia la banda del lado derecho. Consigue la primera oportunidad. Ya están dentro de zona roja. Yarda número 15, 10 por avanzar, gemelos del lado derecho. Formación I en la caja. Van con su corredor. Un par de yardas de ganancia para la ofensiva. Bulldogs toma su tiempo para sacar la ofensiva. Tiempo fuera solicitado por la escuadra visitante. Regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra de Bulldogs. Gemelos del lado derecho. Segunda oportunidad y siete yardas por avanzar. Movimiento con Jeremy. Van a buscar el pase, le llega la presión rápidamente. Es derribado en la 25. Trips del lado derecho. Rola hacia la izquierda, busca el pase. Posiblemente última jugada Para Bulldogs en la 25, trips del lado izquierdo Voy al pañuelo Trips del lado izquierdo Está abierto en la derecha Vamos con el pase, le llega la presión Y termina siendo capturado atrás Explota el linebacker, ese hueco que se abrió. Tiene los del lado derecho para la ofensiva de Coyotes. busca el pase. Tiene tiempo. Está llegando la presión. Termina siendo el número cero el que hace el primer contacto de cuatro yardas para Coyotes. un dobles busca el pase incompleto. E Intentaban un stop. Esta oportunidad cinco yardas por avanzar. Otra vez vía aérea. Está llegando la presión. Y termina siendo capturado El número 44 Bueno un pañuelo Miram Rueda en la captura Castigo en contra de Coyotes de pantalla esa fue la última jugada la victoria se la lleva el equipo de Bulldogs 14 a 6 nos dejamos con las últimas imágenes muchísimas gracias por preferir Blitz y en un momento los dejamos con el final